Muy pronto, hoy se va a realizar allá en el mismo edificio donde va a funcionar el nuevo hospital, el proceso de apertura de sobres, con lo cual ya tenemos fechas ciertas sobre la, las inversiones, lo que van a demorar esas inversiones y cómo se van preparando los distintos servicios para lo que va a ser en su tiempo el traslado. La, la obra que se abre hoy tiene 360 días de, de plazo, es el núcleo más importante de la, de la obra, y más de 2.600 millones de, de presupuesto. Hay una etapa eh, que prácticamente está, está terminada, eh, que es la que va a poder empezar a utilizarse eh, mientras esté en obra. Y lo que nos parece central es que todo el personal, todos los profesionales, de los distintos servicios vayan teniendo eh, una preparación para lo que va a ser en su momento el, el traslado de la mayoría de esos servicios a aquel lugar. Eh, no queremos que se encuentren con, con algo donde entran, eh, sin haber opinado prima, previamente, sin tener eh, opiniones de cómo la experiencia vivida en, en, en este año y medio largo eh, se traslada al mejor funcionamiento eh, de, de cada uno de los servicios. Y, y es dejar eh, armado un, una instancia de trabajo común con eh, el, el director del hospital, con cada uno de los integrantes de los distintos servicios, la gente de arquitectura y la que va a tener desde la provincia el seguimiento de la, de la obra con el objetivo eh, central de que allí ya empiece a planificarse eh, esa, esa instancia de funcionamiento. El, el movimiento interno... Eh, Permite y, y, y facilita, por los materiales que se tienen, las adecuaciones. Eh, obviamente la estructura general tiene adecuaciones eh, en las que se permita, en, en, en lo que son algunas partes externas, donde todo lo que es la incorporación de la experiencia eh, de las construcciones eh, que el COVID mismo está exigiendo, se le están incorporando. Pero la otra es la diaria, eh, el funcionamiento que acá se vivió, la experiencia que cada uno tiene durante muchísimos años, si lo tendría que hacer de nuevo, ¿cómo lo haría? Bueno, es la posibilidad de estar coordinando esto. Eh, va a haber que estar atendiendo y planificando, por lo cual empezar con tiempo eh, es clave. Eh, no, no es un elemento que queremos dejar eh, improvisado o que se traslade algo sin que aquello esté, esté probado. Por lo cual me parece que con la debida antelación eh, se ha abierto hoy la, la etapa de, de trabajo en ese, en ese sentido como eh, elemento central para contar el aporte eh, de la experiencia de, de cada uno de los que aquí ha actuado. Y fundamentalmente saber que esta, esta inversión, como les decía, es la más importante de toda la, la etapa del, del nuevo hospital. Solamente va a quedar una. Eh, que no vamos a esperar los 360 días que tiene esta, esta etapa, sino que se va, a hacer, eh, se va a hacer antes, se va a, a, a licitar eh, mucho tiempo antes para que estén eh, todas las etapas eh, yendo a la finalización eh, del, del hospital eh, seguramente en un, año, en un año y medio. Más allá de este reconocimiento, ¿hay alguna ya que tenga posición creada que pueda entrar a funcionar en corto plazo o de forma inmediata? Sí, la primera etapa, la que quedan pero simplemente las conexiones la de ser... pediatría, claramente, creo que los doctores te pueden dar bien la, la tranquilidad, pero es donde vamos a tener la posibilidad de montar el primer servicio en una eh, eh, guardia pediátrica que pueda estar trabajando con, con COVID. Eh, y, y que pueda estar atendiendo eh, lo que hoy tenemos eh, disperso o lo que tenemos eh, parcialmente cubierto. Entonces, parece que es un salto importante eh, el, el, el utilizar esa infraestructura en los distintos los módulos que lo vaya permitiendo lo antes posible. Y hacerlo en pediatría, eh, sin duda que es una tranquilidad para todos.